¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes Pues bueno, estamos desayunando ahorita, antes de empezar esto de que es la jornada de trabajo porque nos toca ir a un lugar donde ya tenía muchísimo que no iba, ahí andamos sé que la sesión del día de hoy les va a gustar porque es algo diferente a lo que suelo hacer que a lo que ya me estaba acostumbrando todo este año para no perder la costumbre de, pues bueno, quédense pendientes y nos estamos viendo en un ratito solo que ya no quería abrir más que nada el video con algo aleatorio y creo que esto es una buena opción que disfruten del video chao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 La plaque, ok non <laughs> ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Ya estoy caminando por unos cuantos edificios que muchos ya conocen principalmente ese de allá y justamente es aquí donde me toca hacer sesión fotográfica, pues bueno la, la ventaja es que estoy con 15 minutos de anticipación, así que vamos bien, vamos bien, me, da, me va a dar chance de acomodar todo, todo, luces y todo porque como pueden ver está un poquito nublado, pero bueno, hay luz hay cielo, hay todo, tenemos creo que un buen clima, buen ambiente de luz, pero de cualquier modo tengo la iluminación extra. Estoy emocionado porque estoy caminando entre universitarios y ya tenía muchísimo que no andaba por este tipo de lugares. Se siente raro, se siente raro. Aquí andamos y vamos a aprovechar esta pequeña aventura, esta pequeña sesión pues, tanto como yo, espero que la disfruten. ¡Cámara! Espero que la disfruten ustedes y pues vamos a darle como diría yo. Pero bueno, qué chido aquí tiene de todo. Canchas de básquetbol, canchas de fútbol, canchas de tenis. Bueno, no tenis, pero sí de voleibol. Que, se, que veo que está muy tranquilo, está, está muy cool este tipo de ambiente Y ya había hecho aquí un par de sesiones. En este caso, una chava que se graduó hace como tres años, dos años más o menos. Y pues bueno, estoy de vuelta. Un poco retirado de mi casa, pero... Está cool, está cool, ¿vale? y hey, ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues bueno, ya estamos aquí en lo que es la UNAM, estamos dentro del, es, bueno, no dentro de la biblioteca, pero estamos cerca de la un biblioteca, costado. a un gran costado, porque está enorme, pues bueno, ya todo el mundo lo conoce, así que, ¿qué les digo, no? Pues bueno, ella es Joss, es la, es la chica graduada, titulada actualmente, y pues bueno, va, me tocó hacer sesión fotográfica con ella, y qué mejor que aquí en CEU, un Ciudad Universitaria. Dios, cuéntame, es tu primera vez, tu segunda, tu última, cuéntame cómo te sientes después de haber recibido el título... Todo. Pues la verdad estoy súper, sí, súper, súper emocionada y espero sea el primero y el que sigue sería la maestría. Ah, mira, vas con todo, sí. o sea, ya sabes lo que... Yo, yo quiero la maestría, nadie me va a detener y nadie luego el está. doctorado, ¿sí o no? Sí, porque Soy no... Chingada, Eso. Exacto, y aquí te veremos también para la maestría y el doctorado. Va, que va, esta vez si sí voy a sacar mi permiso para que no haya tema. Porque, bueno, para los que no saben o los que son nuevos y están, bueno, ya... De fotógrafos de aquí, pues Para que no tengan que pasar por eso De abandonar el equipo Tienen que sacar un permiso Por lo que sé, me voy enterando ahorita Que tenemos que sacar un permiso Directamente en la administración Es aquí, ¿no? La administración mm, Pues sí Bueno, tenemos que sacar un, un permiso En la administración en este edificio de acá Y pues, para que Justamente les den la autorización de poder usar trípodes, usar iluminación y todo el equipo de fotografía que se llegue a requerir Solo para que vengan preparados, saquen los permisos Y no con los estén vigilando Exactamente, y no los estén vigilando de que van a hacer las malas sí, Pero bueno Ya se fue, creo que ya se fue Y ahorita los sacamos de nuevo, no, no les digan a nadie Este es el outfit que vamos a utilizar para sí, hoy Sí, hey. sí mi chorro favorita Ya viste que tiene más mi Ah, miren, esto no lo había visto y eso que ya llevo un ratito con ella y no lo había checado, pero está cool, mira, ¿Sí? lo que tienes escondido. Mira, podría venir de vestido o traje, Ajá. pero la realidad es que no me pasé todos los semestres vestida así, entonces yo dije, de la forma en la que... Me pasé los semestres. Exactamente, que te identifique, que es mi esencia. Exactamente. ¿no? Eso es todo. Eh, vamos a hacer este vestuario. Vamos a utilizarlo con los lentes. Vamos a sacar, aprovechar también el título que tiene ahí. Y pues ya para sin más preámbulos, sin más rollos al asunto, a este inicio, que disfruten del video y relajes. ¿Estás lista yo? Súper lista. sale chao, chao. ¿Qué tal amigos y amigas? Pues bueno, así está yendo la sesión, ¿tú, yo, ¿Cómo la estás sintiendo? ¿Qué te parece? de sí, hecho divertido Cuéntame. todo, la verdad me parece que fuera una sesión. <risa> ¿En serio? Pues, quitando el ratito que me dio pena. ¿Tantito es de cachitos? Tantitas y como esa poquita, Ok. todo está muy bien. Todo está muy cool. Sí. Ok. Y más o menos, ¿cuál, ¿cuál es la parte que más te está gustando de la sesión en este caso? Yo creo que tu familiaridad, no sé digo, la confianza que tú brindas. Ok. Ajá. <risa> Hablaba de la sesión. Tú dijiste, tú preguntaste, pero, pero, hay que especificar. Ok, bueno, de la sesión pues, ¿qué es lo que más mm. te está gustando? Pero muchísimas gracias. <risa> creo que lo que más me gustó fueron las fotos que hicimos en las letras. En las letras, Ajá. ok, son las que más te gustaron. O en la moto, porque yo pensé que iba a llegar alguien a decirme es mi moto. Y fíjate que estamos viendo hacia allá, ya no está. <risa> allá, en esa parte, justamente ahí al ladito de las letras, no sé si se alcanza a ver, allá está, estaba la moto sí. y ya justamente ya no está. Era de alguien. Sí. Qué bueno que la aprovechamos y nadie se dio cuenta. ¿Sabes? Te dije, ¿Qué? nadie se iba a dar cuenta. <risa> Pero bueno, eso es lo chido de aprovechar los spots, aprovechar todo el espacio que tengas disponible. Y pues bueno, principalmente que la modelo sea accesible, que esté dispuesta ahora sí que básicamente a casi todo dentro de lo legal Que la bajen de una moto <ríe> Que la bajen de una moto Pero vamos bien, vamos bien, ¿tú qué opinas? Sí, que ¿Sí? sí, vamos bien va Vamos a usar en este caso ahorita este pequeño puente, esta pequeña fuente Y pues bueno, vamos a ver qué tantas fotos podemos sacar de aquí Yo creo que van a salir muy chingonas unas fotitos acá Y pues tú qué opinas Sí sí Sí. Vale. solo si estuviera limpia sí me metería pero pero no pero creo. no creo no acuérdense que pájaros pasan por aquí se meten a nadar y pues bueno no creo sabemos no. quieres continuar Dios sí vamos. súper vale vamos a pasarle nos vemos en un rato te chao Amigas, espero que les haya gustado este video. Yo cuéntame tu experiencia por Después el Después de cuatro y todo. horas. Después de cuatro horas por fin terminó la verdad es muy padre. Me gustó mucho y se lo recomiendo un buen. Yo creo que eres una muy buena opción para sacar fotos, tanto si solo tienes ganas de hacer unas fotos como algo memorable. Exactamente. Ya lo dijo la famosísima, bueno, buenísima. Yo. Muchísimas gracias. No a pues, sí. También depende muchísimo de las modelos, de la actitud que traiga tú lo viste, o sea... Sí, la verdad les recomiendo que viste. vengan con todo el tiempo del mundo y la verdad con la actitud de hacer un buen de cosas y que no sí. les den miedo a ensuciarse o... Intentar cosas nuevas, por ejemplo. Justo, porque la, la tuve que hacer que se acostara para tomar unas fotos con reflejo, pero creo que quedaban bonitas, mm -hmm. quedaban chidas. O bueno, a mi parecer me, me gustaban. Yo pero... también. <risa> ¿Tú eres la que sí. tiene la última palabra? No, la verdad es que sí, me gustó un buen y mm. la verdad no creo que tenga nada negativo. Ah, ok. Mira, muchísimas gracias, yo <risa> Ya lo dijo yo. espero que a ustedes también les haya gustado y mm -hmm. si ustedes se quieren animar, pues ya saben, no duden en contactarme. Dejo acá... <risa> Este video que estamos en CU y en CU está, está, está... genial, chido, pero fiel?